Amigos del día, ¿qué tal? Estamos en, esta vez, bueno, nos encontramos en el Colegio Quevedo. Este lugar, pues en este lugar que vemos en imágenes, estaba estaban ubicadas las aulas educativas y ahora vemos que están, han sido totalmente demolidas y están construyendo ya las nuevas aulas educativas, las nuevas aulas de clase aquí en el Colegio Quevedo. Quevedo, ubicado en la avenida Quito del Cantón Quevedo, esto como parte de la repotenciación que está desarrollando el Ministerio de Educación de del país, ¿no? El Ministerio de Educación está desarrollando repotenciación en dos unidades educativas de aquí del Cantón Quevedos y del Cantón Quevedo. Y entre ellas, pues está este colegio, emblemático colegio, uno de los más grandes de la ciudad, de la provincia, el Colegio Quevedo, antes conocido como el Colegio Señoritas Quevedo. Porque recordemos que antes era un colegio de mujeres, y bueno, después de un tiempo. Con una reforma, pues ya este, esta unidad educativa pues se transformó a mixta como a varias unidades educativas a nivel del país, ¿no? Ahora es conocida como el colegio Quevedo. No muchos muchas se han de ver eh, graduado de este emblemático colegio eh, ubicado aquí en el cantón Quevedo y hoy pues ya se está iniciando. Bueno, ya se inició, no. Están avanzando, no. Parece que hay un avance muy importante de de la repotenciación, va a ser un 90% de repotenciación que se va a realizar y como vemos, como yo decía, en ese espacio pues existían aulas de clase, pues ahora está todo ha sido demolido y está siendo nuevamente reconstruido de una manera mucho mejor, con mejores condiciones y también tengo entendido que todo va a ser reorganizado, no van a, a construir aulas, van a construir laboratorios, comedores, canchas... También se van a implementar, pues, eh, eh, algunos laboratorios inmuebles y esto como parte del de proyecto que se está llevando a cabo ...aquí en el Colegio Quevedo... ...asimismo hemos visitado ya... ...el Colegio Nicolás Infante Díaz... ...donde también conversamos con las autoridades... ...que serían eh, un beneficio... ...para cerca de 4.000 alumnos... ...y aquí también en este... ...en este colegio pues anualmente... ...también miles de estudiantes... ...se gradúan como bachilleres del país... ...y bueno todo esto amigos... ...antes estaba lleno de aulas de clase... ...vemos por acá también era el comedor por acá era el comedor incluso un comedor que había sido readecuado muchos años atrás hace siete años atrás habían levantado este comedor pero ahora todo esto va a ser demolido amigos todo esto va a ser demolido por acá me acuerdo que hay otras aulas aquí hay canchas y todo esto amigos seguidores del día va a ser demolido ya algunas aulas educativas ya algunas aulas ya han sido demolidas y ya se están levantando todos los cimientos para poder construir los nuevos laboratorios, ¿no? Esto como una promesa que se ha venido gestando, que se ha venido conociendo desde hace varios años atrás eh, por parte de las autoridades gubernamentales de aquel tiempo, ¿no? De turno, que se decía que iban a repotenciar, pues, el colegio Quevedo, ¿no? Vemos por acá también ya se han hecho presentes las autoridades competentes, están aquí las maquinarias, se espera que en 10 meses, amigos seguidores del día, específicamente en el mes de, de octubre. En el mes de octubre ya la obra pues quede totalmente finiquitada, ya se le entregue a la unidad educativa. Y bueno, no estos serían los resultados finales. Asimismo se conoció que estarían en proyecto otra hacer reestructuraciones otras repotenciaciones de otras unidades educativas y de esta manera pues mejorar la educación presentar una educación de calidad y es muy importante no que los bachilleres de nuestro país pues tengan todos los implementos tecnológicos laboratorios me acuerdo que esta unidad educativa pues tiene algunas especialidades tiene sociales tiene fima tiene varias eh, tenía varias a, aulas dedicadas a la especialización de kibio, como se la conoce, ¿no? Y bueno, no todas estas especialidades también tenían eh, un laboratorio, ¿no? Donde hacían sus experimentos, donde los estudiantes, las, los estudiantes, las estudiantes también hacían todos sus trabajos, tenían una biblioteca, bueno, y todo eso, amigos, va a ser remodelado, todo eso va a ser remodelado, como les dije, es una repotenciación del 90% ...que se va a desarrollar aquí en el Colegio Quevedo... ...antes conocido como Señorita Quevedo. Vamos a conversar también con el subsecretario... ...encargado de las obras a nivel nacional... el shopping, exactamente, entonces ahorita estamos haciendo estos bloques Ajá. este de aquí es el bloque de ahí y el siguiente viene acá al lado el otro es de acá, que están sacando el agua con bomba. son los laboratorios de física y química que son estos de aquí, igual aquí tenemos un, un bloque de sala de profesores cuatro canchas, canchas. estas son dos canchas de fuzbito de césped sintético y dos canchas y dos canchas de uso múltiple ¿Cuántos laboratorios vamos a tener? Eh, dos bloques de laboratorios de física y química y dos de tecnologías. ¿Cuántos bloques en total? Oh, buena pregunta, son como 12 bloques. Ah, sí. ok, 12 bloques. Sí. Hay que ver. Me dice que a fin de mes nos van a mandar la pinilla, no de los que. Sí, hitos. a fines de mes estamos saliendo con un. Es. Yeah. es del Partido Cívico. Tenemos a... aquí, este es el área de parqueos que estamos entrando por la esquina superior, por la esquina del shock, de aquí. Uh -huh. Aquí está el, el routo lo que entramos, atrás del coliseo. Ajá. Y hay alguna. Este área es del que es hemos... coliseo. Ah, ya, este es el coliseo. Este es del coliseo. Uh -huh. ah, ya. Muy bien. Entonces tenemos área Ya tenemos el letrero digamos. del gobierno del encuentro. ¿cómo? Claro, el otro? ya está ahí colocado sí, ahí está... Del otro lado, sí, que es la entrada sí. desde Quito y la entrada esta, se ve el letrero. ¿Qué el, el porcentaje de avance tenemos ya? Esta, estamos en el 6% físico y estamos tratando de, con estas condiciones llegar al 8%. Al este, 8%. En este corte. ¿Cuándo le culminaríamos esta obra? Igual, Igual, el, 3, el, 3, de noviembre. el 3, de noviembre. 3 de noviembre. Todas las obras Perfecto. se terminan en eso, Viva, Escampe Truene, Galapagé. Tengamos no inundaciones, de lo que sea. 3 de so, noviembre vamos a tener una nueva comunidad educativa. Porque no, ahorita ahorita es que no hay plazo, ¿no? No, no hay, no hay ampliación hora. de plazo. Bueno, gobernador, no hay ampliación gusto, de plazo. Un gusto tenerla por acá en esta introducción. Bienvenida, Juero. Eh, en esta inspección, eh, ¿cómo avanza la obra? Bienvenida. Buenas tardes, queridos quevedeños, riocenses, sí, con muchísimo gusto, con muchísima felicidad estamos junto con el Ministerio de Educación recorriendo las obras tan importantes para los quevedeños como es el Nicolás Infante Díaz y ahorita estamos aquí en la unidad educativa Señoritas Quevedo. Hemos podido observar cómo ha avanzado la obra. Es una obra de aproximadamente 9 millones que se está invirtiendo ahorita en el gobierno del encuentro. Una obra que se le ha esperado por tantos años, que parecía algo que nunca se lo iba a hacer. Hoy en el gobierno del encuentro lo estamos cumpliendo. Son 9 millones que se está invirtiendo en este colegio señoritas Quevedo y así también 9 millones en el Nicolás Infante Díaz. Ya tenemos un avance de un 8% en esta obra, esperamos que el 3 de noviembre ya estemos inaugurando esta maravillosa obra que va a beneficiar alrededor de 3.500 personas, estudiantes, y sobre todo nos va a beneficiar a todos los quevedeños porque es una obra que es emblemática, es un, un colegio emblemático que tiene más de 55 años eh, de historia para muchos, que muchas mujeres que han estudiado aquí, que para todos es un ícono, para todos los que veis. Gobernador, aprovechando el momento y también aquí tenemos a la persona encargada, ¿de pronto se ha, se ha considerado algún techo, algo para los chicos que hacen educación física, ya que acá en la costa pues, el sol es bárbaro? Sí, hay cuatro canchas, a ver, dos canchas de pulvito, dos de básquet... Pero con techo, ¿les eh, se está, aquí está el, el, el bueno, este, dentro, tal vez no puede Dentro de los planes de mejoras es, se está analizando a nivel de todas las unidades educativas, ver si es factible la el techar por lo menos una cancha pero está en, en manos del ministerio estamos eh, tramitando los estudios a ver si es factible poder incorporarla ¿Cuántas aulas se van a construir? Eh, cuatro, eh, cuatro módulos de 12 aulas más eh, dos bloques de laboratorio de tecnología y e idiomas y dos bloques de, de, de química más una sala de profesores bloque de, de biblioteca bares, eh, zona de estacionamiento eh, zonas deportivas eh, áreas, áreas de circulación Mantenemos una, una parte arquitectónica que son con, con caminerías vistas, unas bancas de, de, para los estudiantes modernas y todo lo que la última tecnología que para unidades educativas podemos tener van a ser implementadas en estas dos unidades educativas. O sea, ¿Van a ser el, la, el mismo bloque también en el son, colegio? Son, son, son bloques tipos, tipologías tipos, o sea, todos los que los colegios de estos repotenciados tienen la misma tipología. ¿cuál su nombre, amigo? Ingeniero Giovanni Alcázar. En sí, pues, gobernadora. Bueno, amigos, es la información que tenemos a esta hora. Ya eh, las personas encargadas están eh, dando las explicaciones. No, va a ser una repotenciación, como les indicaba, del 90%. del 90% eh, que se van, eh, una perdón, del 90% que se va a realizar tanto en la unidad educativa Colegio Quevedo como la unidad educativa Nicolás Infante Díaz que se están desarrollando. no Actualmente hay un avance del 7, 6, 6%, se espera que en noviembre, como ya indicaron, el noviembre 3 de noviembre. Ya esté finiquitado todas estas obras y se las entregue pues a las autoridades competentes de educación, al distrito, para que puedan eh, ya iniciar las clases presenciales, porque también están en planes, amigos, la, el retorno a clases presenciales ya desde el próximo año lectivo. Hay unas algunas unidades educativas que han presentado el conocido PICE para comenzar con las clases presenciales, obviamente con... El eh, aval de los padres de familia porque también tengo entendido que actualmente las unidades edu las, eh, autoridades educativas, los docentes, están teniendo algunas reuniones porque se van a crear eh, colegios virtuales para aquellos padres estudiantes que por motivo de la pandemia pues todavía no desean ingresar a clases presenciales. Entonces esto, esto es lo que se está desarrollando eh, actualmente. Amigos, es la información que tenemos a esta hora. El colegio de Quevedo, ¿no? un emblemático colegio que eh, alberga pues cerca de 4000 estudiantes y eh, antes era muy conocido no como el colegio Señoritas Quevedo, ahora es conocido como el colegio Quevedo Amigos, es la información que tenemos a esta hora. Que van a ver, que hay, al menos de... Bueno, así es amigos, es como se está desarrollando actualmente la repotenciación de estas dos unidades educativas. Estamos en el colegio Quevedo, ya venimos del colegio Nicolás Infantería, hay un avance ya, se espera que en noviembre, de, de acuerdo al tiempo ¿no? que ya en noviembre se presente este, esta obra. Y bueno, eh, como les indicaba, es una, es una inversión de 9 millones de dólares aquí en el Colegio Quevedo y es una inversión de 9 millones de dólares también en el Colegio Nicolás Infante Díaz. Bueno, amigos, es la información que tenemos a esta hora. Gracias por estar sintonizados. Y bueno, es la información que podemos dar a, a esta hora, vamos a estar pendientes de cómo se esté desarrollando, esperemos que también estos proyectos de repotenciación lleguen a otras unidades educativas que también la necesitan. Son dos colegios muy importantes que eh, anualmente pues, albergan miles y miles de estudiantes, actualmente se encuentran en la virtualidad pero se espera que ya en noviembre pues esté finalizada toda esta obra y los estudiantes pues, puedan volver a sus clases presenciales. ¿no? Por el momento hemos visto muy positivo el tema del COVID, ¿no? eh, hemos pasado por un carnaval y estamos esperando que anuncien las autoridades sanitarias, todo depende de eso, pues se dará pues esta apertura ¿no? a las clases presenciales. Sé que algunas unidades educativas ya han presentado el PICE, que es eh, ese plan de contingencia para iniciar clases presenciales, todo de acuerdo al aval de los padres que tienen ¿no? con los padres de familia. Y bueno, nos esperemos también que estas obras lleguen a otras unidades educativas, se escriban en sus comentarios, de pronto conozcan alguna unidad. Tengo entendido que eh, a unidades abandonadas, conocidas como el Milenio, que está en el Cantón Mocache, también eh, ya se anunció por parte de la gobernadora de la provincia de Los Ríos que también se está ejecutando un plan y que ya en los próximos meses va a empezar esta rehabilitación, esta repotenciación para que estas unidades educativas que fueron construidas en su momento para beneficiar a sectores rurales, pues no queden en el abandono, no se conviertan en un...